Pero además, esta represión también la ejerce contra todos los que queremos defender a los trabajadores y a las trabajadoras. También la ejercen ejerce contra nuestros sindicatos, contra los que luchamos porque esta situación pare. Pero Branchi, que no toleraba las concentraciones en frente de su local, lo denunció con acusaciones falsas. Pero decimos a de Branchi. Branchi, aquí estamos en la calle, como siempre, luchando. piden cárcel a Andrés Gasanti. Eso es destruir dos vidas. La esclavitud ha sido históricamente una de las peores lacras que hemos sufrido los seres humanos hasta hace apenas un siglo y medio. Pero al igual que ha habido opresores, también ha habido siempre voces que se han alzado por sus derechos, por los derechos de todas. ya de la garra del capitalismo opresor y discriminalicemos la labor sindical casos como el de Gijón o logroño son ejemplos de la persecución del trabajo sindicalista porque ellos ellos tienen miedo que por eso precisamente nos reprimen. y aquí en el caso de brunchi se suma que lo han llevado a la vía penal hoy estamos de Santi y Andrés. Estamos muy orgullosos de la CNT. Sabemos que son inocentes. Por eso reiteramos que pedimos su absolución. Por eso vamos a pelear esta campaña y las que vengan.